No soy el amo de nadie, ¿entienden? No te quiero ver a ti, no te quiero ver a ti. Contigo no tengo opción.